Hola, soy Romina y tengo discapacidad intelectual. Tengo derecho a recibir información que yo pueda comprender sobre todo lo que afecta a mi cuerpo y, y dar mi consentimiento sobre tratamientos médicos. Por eso soy promotora de la salud.